esta esperamos poder conectarnos precisamente con BTA para entender todos los detalles sobre su oferta de mercado y de los dispositivos se ven muy bien suenan a una oferta como dicen por ahí redondita interesante llena de cosas que pueden beneficiar a nivel de domótica y automatización así que cómo estás ¡Qué pena, Felipe! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo, Fernando? Aquí muy feliz de saludarte. Me encanta, me encanta que estén ahí. Bueno, y, y veo que están como en el showroom, ¿cierto? Sí, estamos de, de los headquarters de BTA Casa Inteligente aquí en Bogotá. Bueno, Espera fantástico. que nos cambiamos de celular para mejorar este la, la recepción. Fantástico. Pero creo que era un, problema de, era un problema, pero ya está resuelto, Felipe. Listo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, aprovecho para saludar a los que están aquí. Veo grandes personalidades como Simón Hernández y algunos otros que han entrado. Les doy gracias a todos por quedarse y me gustaría, Fernando, que se presenten ustedes dos y nos cuenten qué hacen en BTA. Pues, Felipe, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentos de. De, de, de, la mitad, de este momento que nos, que nos está regalando. Además, porque esta semana hicimos el lanzamiento oficial de la marca VTA Casa Inteligente para Colombia. Y este me gustaría primero hablar, eh, presentarte a Juan Carlos Montoya. Él, él es nuestro gerente de producto de VTA Casa Inteligente. Entonces, te lo presento. Él va a estar acompañándonos durante todo el, el en vivo. Perfecto. Hola, Felipe. Mucho gusto. Y a todos los, los usuarios que tenemos hoy en línea, un placer para todos. Feliz de estar acá con ustedes y de acercar un poquito el concepto de domótica para todos. Fantástico. Me encanta. Y de nuevo, gracias a todos. Y continúa, Fernando. ¿Y vas a decir? Algo? Ok. Y feliz que de... tú me conoces. Yo soy Fernando Ararat. Eh, soy el director de marketing de BTA Casa Inteligente. Eh, y estoy muy contento de, de, estar, de ser partícipe de, de esta empresa. Que me encanta. Eh, tenemos una cantidad de productos increíbles que seguramente pues tú ya más o menos lo conoce, pero la idea es que mucha gente que nos está viendo en este momento pues los conozcan y que este y que sepan todas las características que tenemos para ofrecerles. Bueno, nos encanta. Ahora, la primera pregunta que nos llegó cuando dijimos que íbamos a que vamos a estar en un live con ustedes es ¿Cuál es la ventaja de los productos de BTA y en general de IoT? Porque claro, cuando un usuario llega y ve un enchufe, un tomacorriente como este, y dice, bueno, yo lo puedo comprar muy barato, pero si es inteligente me cuesta más. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿por qué debería comprar inteligente y no el dispositivo bruto? Técnicamente, este, me gustaría no solamente una característica, sino, sino decir de tres características. Claro que, que sí, fantástico, Dale. Eh, la, Que son las... Una aplicación y la, y la cómo se carga el producto, cómo se configura, es muy fácil. Esa es nuestra primera característica. La segunda, tenemos productos asequibles al bolsillo. O sea, ahorita más adelante vamos a hablar, si quieres, podemos hablar de precio. Este, te vas a dar cuenta que cualquier persona, de acuerdo a su necesidad, puede empezar a amortizar su hogar. Y la tercera es que tenemos el portafolio más amplio del mercado. Tenemos alrededor de 50 productos que tú puedes este, eh, comprar de la misma marca e ir expandiendo de acuerdo a tu necesidad. Entonces, digamos, esas son esas tres características que tenemos y que digamos que, y que estamos seguros que nos hacen una marca bastante fuerte en el mercado colombiano. Bueno, Fernando, algo que para los que ya tienen cosas del Internet de las Cosas, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces hay gente que viaja y se trae un bombillo, se trae una cámara, cosas así como por separado, el mayor dolor de cabeza es el ecosistema. ¿Cómo sé que, por ejemplo, lo que tengo se va a hablar con lo que voy a comprar de VTA. Eso, eso, eso, Felipe, ahí, ahí te cuento un poquito. Digamos que todos los productos básicamente funcionan bajo Wi-Fi, que es como el estándar de, de, de conexión de los productos. Eso es como el primer punto importante. Sin embargo, nosotros promocionamos un poquito mucho más el ecosistema, que es tener, digamos que todo cobi, un poquito cobijado bajo la misma marca. Por eso lo que hemos tratado de desarrollar es un portafolio no solo en una categoría, sino en casi siete, casi ocho categorías que te permitan o que le permitan al usuario final crear ese ecosistema de automatización, ¿sí? En el tema de marcas o compatibilidad, hay algunos productos de otras marcas que son compatibles, arrancando simplemente por asistentes de voz. Pero digamos que ahí tenemos ya compatibilidad de entrada con Google, Alexa, Siri, eh, que son tres asistentes de voz súper importantes que tú usas en el mercado y que realmente se, eh, en los que realmente se encuentra un uso importante para la domótica porque pues ahí sí tú puedes automatizar encendidos y apagados, puedes pedirle que hagan ciertas tareas de forma inteligente sin que tú estés pendiente de ¿sí? Eh, a través de la voz o a través de, de la misma aplicación, entonces eh, digamos que eh, para no entrar en detalles puntuales de marca, hablar primero del tema de asistentes de voz que es la compatibilidad es completa, se genera como esa automatización fácilmente eh, y algunos productos de otras marcas que seguramente funcionan con Wi-Fi, podría intentarse la conexión, eh, que es como el estándar que nosotros manejamos. Sin embargo, como que la invitación siempre es como, oiga, renuévese un poquito, la, la tecnología cambia rápidamente, lo sabes, al final la tecnología da, da, da clics muy rápido. Entonces, eh, eh, por el nivel de precios, de asequibilidad, de, de nuevas características, que le recomendamos al cliente es, oiga, venga, si tenía una camarita vieja, no importa, actualícela a una nueva tecnología y únase a este ecosistema de BTA. Bueno, pero cuando hay gente que ya tiene cosas y que habla de estándares, por ejemplo, Segway, Zigbee, ¿cómo sé en el momento de comprar que va a ser compatible con ustedes? ¿Existe ya un estándar? ¿Tienen eh, protocolos? Sí, normalmente digamos que nuestro, nuestro sistema funciona a través de conexión Bluetooth o Wi-Fi. SIGPY no, porque es que básicamente a través de Zigbee tú necesitarías un gateway o un cerebro adicional para la conexión eh, al sistema o al ecosistema uh -huh. inteligente. Entonces, lo que normalmente recomendamos es eh, que la conexión sea a través de Wi-Fi. Para serte así súper sincero, eh, no tenemos como un estándar en marcas, porque el sistema de nosotros también es un sistema... Eh, que por seguridad no permite la conexión de cualquier dispositivo externo. Entonces, lo que nosotros generamos es un ecosistema donde la marca te brinda soluciones en todos los nichos de mercado para que al final compres de la misma marca y entres a la misma aplicación y desde ahí configures todo. Porque Porque hay un tema importante ahí, Felipe. No es solo, digamos, que poderlo conectar, sino sacarle como el jugo a todas esas características. Automatizar. Entonces, de pronto, que Si detecto un movimiento en uno de los sensores, me encienda automáticamente un mobillo o si detecta, eh, no sé, una cámara en movimiento eh, automáticamente se redirecciona. Entonces, lo que sí invitamos nosotros generalmente es que, que adquieras un producto de la marca, que ese sí seguramente te va a funcionar, todos los productos son súper compatibles. Eh, y en otras marcas tratar de hacer el enlace, pero por seguridad normalmente como que no aseguramos una marca puntual que funcione con nuestra. Ok. Bueno, y a nivel de seguridad, ¿Los datos dónde quedan? ¿Están en la nube? ¿Están en el dispositivo? ¿Se comparten? ¿Están encriptados? Cuéntenos un poco sobre eso, porque siempre que empezamos a hablar eh, sobre este tipo de temas en pues alguien salta y dice, oiga, me ha pasado esto o aquello, entonces, sí. pues les gusta saber. No, ese, ese punto, de hecho ese punto es el más valioso, porque al final, digamos que nosotros comercializamos dispositivos de seguridad. Entonces, el punto de seguridad es el número uno para nosotros. Básicamente, todo el ecosistema de BTA funciona a través de una plataforma de IoT que se llama Tuya. Eh, esa plataforma básicamente tiene un convenio cerrado con eh, AWS de Amazon. Todos los datos se alojan en servidores encriptados de Amazon. Eso es el primer punto importante. Con todos los estándares, tanto europeos como americanos, de, de de, de, de datos, entonces básicamente los datos solo, solamente viajan a esos servidores eh, nosotros no compartimos datos, de hecho dentro de nuestras políticas de seguridad está el no compartir eh, datos eh, ni para ningún tipo de efecto de marketing de ni de absolutamente nada porque al final lo que nosotros queremos es brindar un ecosistema seguro donde la persona no empieza a recibir pop-ups de, oiga eh, usted compró esto, haga esto, no, sino que simplemente la persona vaya tomando como su decisión de compra de acuerdo a lo que vayan necesitando, que fue un punto súper importante que tocó Fernando hace un momento. Y es eh, sistemas seguros eh, con productos seguros. Es un poco como el estándar que nosotros manejamos. Eh, entonces, todos los datos van súper encriptados. funcionan con, con un número que se llama PID, es un número único para cada producto, eh, que permite que no puedas enlazarlo de forma aleatoria o que cualquier persona pueda acceder de forma aleatoria a ver tu dispositivo. Fantástico. Bueno, y a nivel de actualizaciones, ¿ustedes hacen actualizaciones de firmware. ¿Hay alguna política? ¿Cada cuánto lo hacen y demás? Ese también es un, un, super, un punto súper importante. Claro que sí, nosotros estamos lanzando mínimo cuatro actualizaciones por año. De hecho, acabamos de lanzar una eh, hace exactamente un mes en mayo eh, porque queríamos lanzar la tienda eh, oficial dentro de la misma app. Entonces, como te decíamos, nuestro marketing al final es para el, para el mismo personal que use la aplicación. Entonces, tú vas a tener la posibilidad de tener tienda dentro del app para que vayas tú mismo aumentando o creciendo tu portafolio de casa inteligente. Y adicional, le adicionamos ahorita en nuestra última eh, actualización, un acceso directo a WhatsApp que te permite tener soporte técnico en línea, pues digamos que de forma instantánea, sin necesidad de buscar, oiga, ¿cuál es el número? puedes enviar correos electrónicos, estamos empezando a hacer una carga de videos o, o trabajo multimedia para que la persona dentro de la misma app obtenga todo, no solo enlace el producto, sino que tenga soporte técnico, chat en línea, eh, tienda oficial, eh, y pueda enlazar, digamos que todo el concepto eh, inteligente en, so, en una sola app. Ok, o sea que si yo compro y no sé usarlo, porque puede pasar, o sea, lleg llegué por ejemplo claro, claro. a Home, a Home y los vi, me encantó, pero después llegué y como dicen en Medellín, me charló el producto. No supe cómo conectarlo. Desde la app puedo aprender a usarlo, ¿cierto? Claro. De hecho, eso es, ese es el trabajo que estamos haciendo en la app hoy. Ya lanzamos una actualización un poco más cercana en el tema de soporte porque a pesar de que la domótica, eh, domótica antiguamente era muy complicada, hoy ya es mucho más cercana al usuario final, pero siempre necesita manuales, videos, tutoriales, como información técnica para poderla digamos que de la mano poder ir solucionando como los problemas o las, o, o las configuraciones adicionales que tiene el producto. Entonces, eso fue lo que hicimos en, el, en, en esta última actualización. Y como te decíamos, tenemos una política de actualización de cuatro veces al año donde vamos como incluyéndole nuevas características, mantenemos nuevas ventajas eh, y nos vamos uniendo un poquito a lo que va pasando en tecnología. Entonces, al final, eh, ahorita viene una bola fuerte, nueva conectividad, 5G, nuevas velocidades. Y, pues, obviamente, eso tiene que ir muy amarrado al tema de la aplicación. Buenísimo. Bueno, entonces, hablando de estándares, usted me decía que usábamos Bluetooth y Wi-Fi, ¿cierto? Quiere decir que sí. voy a tener una conexión por proximidad con Bluetooth y si me alejo un poco de, de, de los dispositivos, voy, voy a poder usar el Wi-Fi de la casa. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, para que estos dispositivos no estén, eh, por así decirlo, expuestos en Internet? O sea, ¿ustedes recomiendan tener otra red para eh, las cosas conectadas? ¿O cómo les doy seguridad? ¿Cómo hago para que no me queden con el password que viene, por así decirlo, por defecto? Porque ese es uno de los problemas que suelen tener los usuarios. Súper importante, Felipe. ¿Qué es importante aquí? Lo bueno es que el usuario... Sí, pero ya, ya volvieron, eh, listo. Sí, uh -huh. tranquilo. Eh, no, el usuario, el usuario al final, eh, desde que descarga la app, eh, genera en él un usuario y una contraseña. Entonces, digamos que nada viene por default. Eh, la idea es que esa persona eh, o la persona al adquirir el producto cree su usuario y su contraseña. Eh, esa contraseña que se genera eh, a través del correo electrónico es un número pues alfanumérico, que no es compartible, básicamente se genera de forma automática, eh, y la persona puede compartir o crear nuevos perfiles, eh, eh, que esos son los que no debería compartir. ¿Qué es muy importante? Por ejemplo, que si yo compro mi sistema de casa inteligente, se lo quiero compartir a mi esposa, yo le genere un perfil a ella, digamos que un poquito atado, al mismo hogar o al, o al mismo sistema, para que los dos podamos manejar de forma simultánea eh, pues el sistema, y no compartir, normalmente no compartir ese tipo de claves ni en redes sociales. Nosotros, como te decíamos, tenemos todo súper encriptado para que no tengan ningún tipo de acceso a redes sociales. De hecho, si tú te das cuenta, eh, en la inscripción es a través de correo electrónico o un número telefónico, donde automáticamente por retorno llega un código eh, y, y este código cambia, pues digamos que aleatoriamente. Entonces, eso hace que el sistema sea muy, de muy difícil acceso. Eh, entonces, eso es, un poquito, como que el usuario al final tenga más cuidado con sus datas, eh, que solamente le comparta sus datos a su grupo familiar o al núcleo familiar que quiere eh, eh, eh, observar, porque al final ese es un, un, un plus súper importante de la domótica, que la domótica es colaborativa. Yo puedo tener mi usuario y ver mi, mi casa, pero también podría tener dispositivos en mi oficina y verlos de forma simultánea. Podría compartírselo a mi esposa o a un familiar para que haga lo mismo que yo, eh, y pues digamos que generar ese ambiente un poquito de, de, de casa inteligente. Bueno, y a nivel de ambiente, eh, porque veo que Fernando tiene ahí un montón de dispositivos al lado, ¿no? O sea, ¿qué, sí. a, ¿qué ambientes cubren estos dispositivos y qué opciones hay? Ok, eh, Felipe, pues me gustaría contarte que nosotros tenemos, eh, en algún momento hemos hablado, tenemos siete categorías. Y uh -huh. las siete categorías, eh, digamos, aquí tenemos eh, uno de los, nuestros productos, pues insignia, que es el, el bombillo inteligente. Tenemos, en esta categoría también crecemos, eh, a bombillos vintage, que son, digamos, para, que también sirven para decoración, no solamente para, para iluminar, sino que eh, generan ambientes. Tenemos eh, eléctricos, que digamos que son nuestros conectores inteligentes, interruptores. Tenemos las cámaras, eh, cámaras digamos, cámaras de seguridad. En este caso tú tienes esta 360, Digamos que también es una de nuestras cámaras, las que más nos gusta las más comercializadas. También tenemos el, estos controladores eh, infrarrojos que permiten volverlos, o productos que no son inteligentes, volverlos inteligentes. Es como, digamos, como tratamos de, de venderlos, por decir así. Oiga, Fernando, sí. y ese, ese producto me parece un acierto total, un hit. La, al, pero algo que nos preguntaban es, ¿yo puedo usar cualquier control y programarlo ahí? O hay ciertas condiciones. Eso es súper importante, esa pregunta que nos hace ¿sabes por qué? Porque digamos que un poquito el concepto de domótica también que queremos presentar es no solo productos nuevos, sino domotizar productos que tú ya tienes en tu casa. Eh, eh, que eso también es súper importante. Este producto sí permite, eh, eh, de, hecho, de hecho, permite, por ejemplo, eh, incluir decodificadores. Si tú tienes decodificadores de Claro, de DirecTV, eh, porque al final es cómo funciona. Este dispositivo funciona por infrarrojo. Entonces, él reemplaza los controles remotos que tú tienes en tu casa. Eh, y él lo hace por frecuencia más que por marca. Digamos que normalmente lo que hace el dispositivo es que te muestra como un listado sugerido de muchas marcas. Pero, como se hace por, por RF o por radiofrecuencia, normalmente las frecuencias son muy estándar. Entonces, casi que cualquier dispositivo, nosotros hemos hecho pruebas con marcas un poco genéricas de, y funciona súper bien, con decodificadores, eh, decodificadores TDT, de codificadores de televisión normal, televisores de multimarcas, equipos de sonido. Eh, de hecho, hemos hecho pruebas hasta de DVDs o Blu-rays y en su gran mayoría los permite domotizar de alguna manera. Entonces, Todos clásicos. Sí. Ah, Fantástico. Sí, sí. Y, y me faltó contarte también, tenemos la línea de detectores, digamos, sensores detectores de humo, de gas. Tenemos la línea de estilo de vida, digamos, tenemos manillas inteligentes, las básculas inteligentes. Y, ese, y la parte de mascotas, digamos, el bebedero, el bebedero de animales y el comedero de animales. Ese, ah, ese es el que te... El, Ajá, la báscula. Ese, ah, la báscula. Es una ¿sí? báscula súper inteligente porque básicamente, digamos que no solo te toma la medida o el peso, el peso, sino que te empieza a mostrar ocho diferentes medidas y te empieza a calcular la edad promedio que, por ejemplo, que tiene tu cuerpo. Cuando tú te paras te dice, oiga, usted es una persona de... Cierta edad. Y tu lucha termina siendo contra ti mismo para, para mejorar tu estilo de vida. Entonces, es una, mar, es una, es una báscula wi eh, de, de con muchas características, ni de agua, peso, eh, masa muscular, nivel de grasa. Eh, y pues obviamente lo más importante es que te lleva, eh, digamos que esa gráfica que te va diciendo, oiga, eh, usted va subiendo o bajando, como esa estadística día a día de lo que va pasando. Como te decía Fernando también, por ejemplo, la línea de mascotas, que es una línea súper bonita porque al final, eh, ¿qué, más, qué más chévere que poder darle un poquito de, de casa inteligente también a tu mascota, poder salir en la mañana y dejar el dispensador de agua, filtrando el agua todo el día para que tu mascota tenga agua. Y adicional, el comedero inteligente que te permite desde tu trabajo dispensar la porción de la comida, tener una cámara full HD visualizando a tu mascota, pregrabar tu voz, para que la mascota se acerque a, a, al, al producto sin miedo. Entonces, esos son otros productos de la línea Mascotas y de Casa Inteligente que hemos venido desarrollando súper, súper eh, eh, durante este tiempo. Ok, y veo que Fernando tiene otra caja, ¿no? Hay más. Sí, es que es grande. Este está el comedero. Pero yo, yo digamos, hoy estaba leyendo sobre este producto eh, y definitivamente es como una forma de estar más cerca. Digamos, cuando tú no... Te vas de la casa, pero vas a poder controlar, vas a poder darle como ese amor a tu perro y llamarlo, decirle, no sé, eh, Rufus, eh, ven este, y que el perro te sienta cerca, a pesar de que tú estás en cualquier parte de Colombia, puedes estar eh, y, y puedes eh, cerciorarte de que el perro comió a la hora que es, digamos, si está, si está gordito, pues le puedes bajar la porción. Eh, sí, pero puedes llamarlo, puedes, puedes colocarle hasta un código de voz, digamos que permanente Así tú no, tú no estés mirándolo, eh, tu voz va a salir este, con está programa pregrabada ah, pre Exactamente, va a salir pregrabada Y entonces va a ser algo muy bonito para el perrito que está todo el tiempo en la casa Pero va a sentirte mucho más cerca Además tú también vas a, eh, a través de nuestra aplicación ETI Casa Inteligente Que está muy bien calificada en, en donde se bajan las, las aplicaciones en este caso, eh, todo lo vas a poder controlar desde tu celular. Entonces, es una, es una, es una experiencia total. Eh, bueno, es, un, es un ecosistema lo que estamos vendiendo aquí realmente. Y aquí, frente a lo que dice Fernando, me surgen dos preguntas. Uno, ¿es compatible con iOS y con Android? Sí, ¿sí? súper compatible, claro que sí, súper compatible. Eh, eh, eso es súper importante porque al final tú tienes que garantizar la conectividad de cualquier dispositivo móvil eh, la domótica se lleva en el bolsillo eh, y el, lo, lo más importante es que cualquier teléfono móvil sea compatible con la tecnología. Claro que sí, Listo. cualquier dispositivo. Y ahora la, la pregunta que todo dueño de una mascota tiene es, ¿cómo es la resiliencia de estos productos? Porque digamos, en el caso del, del comedero, ¿sí? eh, si se me va el wifi o se me va la luz, voy a poder alimentar a mi mascota si estoy de viaje o debo nuevamente hacer la configuración porque las primeras versiones de los dispositivos IoT tenían ese problema, que no había resiliencia. Sí. Entonces, ¿cómo funciona no, no, acá? Sí. No, esa es, es una ventaja gigante y ese es, es un punto tecnológico donde IoT digamos que ha tomado fuerza y es la resiliencia, es toda la razón. Antiguamente si un dispositivo se, se tenía un corte de energía Automáticamente tenías que reconfigurar de cero nuevamente. Esos dispositivos no, básicamente ningún dispositivo. Cuando hay un corte de energía, claramente la conexión se pierde porque ellos están conectados a tu router y el, el, el, en un corte de energía se pierde el Wi-Fi. Eh, sin embargo, al retornar o al, al, al volver la energía eléctrica, automáticamente tú vas a volver a tener la preconfiguración precargada y los dispositivos van a volver a arrancar de cero. ¿Sí? Eh, eso es súper importante, eh, digamos que también hemos hecho, eso eso, eso eso es un sistema de itinerancia en el que los modems ya han trabajado muy bien también, porque antes los modems se encendían y arrancaban con otros, otras IP y otras cosas, hoy ya es mucho más estable, entonces todo arranca de una, es como apagar todo y volver a arrancar, pero arrancar de una vez ya configurado. Entonces, ese sistema, ese sistema ya maneja eh, esta preconfiguración, eh, digamos que para cortes de energía. Bueno, y otro de los problemas que solían tener estos dispositivos era a nivel de telemetría. ¿sí? Si volvemos al comedero, digamos, cuando se iba la luz, yo perdía eh, el rastro de si comió, no comió, le di o no le di. Entonces, no sé, yo podía terminar alimentando a la mascota dos veces más porque se fue la luz en el momento de, de darle y la mascota quedó como... De, exacto. Eso pasa, tienen algún tipo de, de batería de, por así decirlo, para tener energía alterna o cómo funciona? No, eso sí, digamos que al final como tú preconfiguras si digamos hay un corte de energía y durante ese corte de energía, pues digamos que tenía que dispensar, no va a dispensar porque digamos que no lo puede hacer, sin embargo en el siguiente corte que tú programes, pues va a pasar si ya tenemos energía eléctrica, ¿sí? No es que se acumule y después empieza a salir toda la comida, no, pero en el siguiente corte ya empiezas automáticamente a hacer eh, eh, la, la configuración que tenía el dispositivo. Este, por ejemplo, el comedero de mascotas no tiene mascota, no tiene eh, batería, pero manejamos dispositivos con batería. Por ejemplo, ¿cuál? Manejamos cámaras, eh, cámaras con panel solar, eh, cámaras que tienen baterías de litio insertadas y que cargan todo el tiempo a través de, de, de un panel de, de panel solar y las mantienen. En, digamos que funcionando todo el tiempo eh, manejamos por ejemplo nuestros sensores de apertura y cierre de puertas funcionan Baterías. con una batería que todo el tiempo está como haciendo ese test de si se abrió o no se abrió la puerta si se abrió o no se abrió la ventana entonces digamos que ese test va a estar ahí y va siempre a estar reportando sí eh, el sistema itinerante lo que permite es eso que tú no pierdas esa información sin embargo a pesar de no perderla cuando hay un corte de energía pues se deja de recibir sí eso sí es eso sí pues digamos que pasaría en los cortes de energía, porque, como te decía, funciona a través de Wi-Fi, y a través de Wi-Fi, pues sí se requiere, pues, digamos que esa red de datos constante, pero pero digamos que no hay una pérdida de información durante ese corte. Ok, bueno, y sigamos, creo que Fernando tiene más cajitas, ¿no? Claro, eh, eh, pues, eh, digamos el que estaba hablando, eh, Juan, el el de aventura, este, digamos, hoy estábamos hablando con otras personas, digamos, qué productos podrían, de acuerdo a la necesidad, digamos, comparado con un animalito que tiene un comedor de perros, tú podrías adicionarle un producto como ese detector de aperturas para la seguridad del mismo. Entonces, para que las puertas siempre estén cerradas y que tu perrito, si, si la, una puerta está abierta, pues que te mande una información específica y diga, oiga, este, se va a volar mi perro, este, <risa> se va o entonces, digamos, este, este sensor de abertura, que es este muy sencillo, lo que decía Juan, que también tiene baterías, este, que tú le puedes colocar las baterías y que así se vaya la luz, por, eh, eh, va a seguir este, cargado. Es un producto que es muy bonito y es muy eh, útil eh, para el hogar. Para, para, da una sensación de seguridad. También tenemos el, el... Este, por ejemplo, que es un productazo. Este, este, este es un producto eh, bien interesante porque al final es un portero. Uh -huh. Es un portero inteligente. Entonces, este portero inteligente lo que te permite es, viene con un timbre eh, y la idea es que si tú presionas en la parte externa de tu casa o la persona que llega presiona el timbre en la parte externa de tu casa, automáticamente se te va a activar en el celular una, una pantalla eh, donde vas a poder ver por video la persona que está afuera, vas a poder eh, hablar o intercomunicarte con ella, ¿cierto?, eh, y ya en ese caso, pues sí, abrir o, o, o cerrar la puerta. Y la persona que está en la puerta nunca sabrá si tú estás en la casa. Podrías, eh, podrías contestar el timbre de tu casa. Desde, desde tu, tu oficina. Red. Sí, sí. Tu oficina, exactamente. Sí. Entonces, oh, okay. sí. perfecto está muy llamativo. Sí. Muy es interesante. Ese, por ejemplo, es un producto que tiene batería recargable, por ejemplo. Ok, una pregunta sobre este tipo de productos. ¿Cómo miden el contexto? ¿Sí? Digamos, el sensor de, de apertura, yo lo puedo programar para que cuando se abra me prenda una luz, digamos, como si estuviera Así en es. casa. Ok, Así nos, es. nos pueden contar Así es, un sí, eso, ese, punto, ese punto, Felipe, que tocas es, es el más importante de todos, porque, digamos que, y, y pasa en el ejemplo del bombillo, digamos que el bombillo, tú puedes encender el bombillo y apagarlo desde la aplicación, ¿sí? Pero al final, hacer solo eso, pues eso se puede hacer manualmente desde la, desde la pared a través del de encendido y el apagado del interruptor normal. Realmente, ¿dónde está la domótica? ¿Dónde está un poquito el tema de casi inteligente? Es, es que tú puedas generar como esas conexiones entre dispositivos, que tú puedas un sensor de apertura y cierre de puertas cuando detecte un cambio, o sea, se abrió la puerta, automáticamente te encienda la luz de la sala, sin necesidad de hacer nada. ¿sí? Entonces, abres tu puerta y automáticamente se enciende el de la sala. Eh, una cámara detecta movimiento y enciende el bombillo de tu balcón para que la persona que está afuera sienta que hay alguien en la casa. Eh, o te envía una imagen. O te envía o una decir. imagen. Un sensor de movimiento detecta en un área específica un movimiento eh, y te envía una alerta o enciendes el televisor o hace algo. Entonces digamos que lo más importante de la domótica es eso, que tú puedas interconectar dispositivos y crear reglas entre ellos para domotizar la casa. Entonces, eso es como lo que te decía, por ejemplo, no solo eso, porque al final esta es la interconexión, pero adicional que tú le puedas generar horarios, por ejemplo, que el bombillo se encienda todos los días en tu casa a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche se apague, ¿sí? Por ejemplo, productos como, la como multitoma. está buscando la multitoma, ah, que, está, no es que bueno, el, a, de... ya le he una similar, por ejemplo, esta es una extensión, una, una extensión inteligente. Esta extensión eléctrica lo que hace es que si tú conectas, por ejemplo, el cargador de tu celular, eh, le programas que se encienda a las 4 de la mañana, se apague a las 6 de la mañana, haces un ciclo de carga inteligente de dos horas, cargas tu teléfono móvil y no requieres tener dispositivos todo el tiempo conectados eh, gastando energía eléctrica. Entonces, en el fondo también hay un concepto de ahorro de energía de medio ambiente porque al final lo que te digo, tú mismo puedes remotamente programar, por ejemplo, el computador. Que tú cargas la batería, hay gente que deja el cargador conectado mucho tiempo. Entonces, tú programas que el cargador cargue tu computador dos horas, a las dos horas se apague y dos horas después vuelva y encienda y haga ese ciclo de forma inteligente para que la batería de tu computador no se dañe. ¿sí? Ok. Bueno, y algo que también nos preguntaban es, ¿cómo es el servicio postventa O sea, yo en la app puedo ver cómo configurar los dispositivos, pero sí, definitivamente no lo logré, ¿puedo conseguir ayuda desde la app o a quién llamo? O sea, ¿quién me ayuda? Listo, mira, ahí, ahí ese fue el módulo de, de actualización que acabamos de hacer hace un mes. Tú entras por la línea en, en el app, entras a través de la, de la, del botón de soporte y sale chat en línea. Y ese chat en línea de una vez te lleva a WhatsApp, a WhatsApp Business, donde uno de los asesores técnicos que tenemos, de la mano directamente te va a empezar a solucionar el problema. ¿Qué necesitas? De pronto es una falla de configuración, eh, restablecimiento de algún producto, cómo, se, cómo hacer un reset de fábrica, eh, cómo entrelazar o domotizar dos productos. Entonces, eh, esa fue una de las cosas en las que trabajamos o venimos trabajando fuerte, y es acercar un poquito esa línea de soporte al usuario final, eh, para que el cliente no se sienta como un solo después de que compre su, su producto, sino que al final dentro de la misma tenga ese proceso de chat en línea, eh, que le pueda solucionar sus problemas. Bueno, y aquí Alejo Castillo está que nos pregunta, qué pena Alejo no había podido eh, introducir su, su duda, y es, ¿existen notificaciones si el producto se desconecta? Yo creo que él viene de un ecosistema como SmartThings, que, que cuando pierde conexión le, les avisa. No sé si pasa lo mismo acá. No, ese tipo de cosas, no, no, ese tipo de notificaciones no. Básicamente lo que me sale en la aplicación es que el producto está fuera de línea, eh, te dice el producto salió de línea eh, o se desconectó, esa es la, la alerta que te genera, eh, y pues digamos que obviamente cuando vuelve a entrar en línea, pero si genera notificaciones en ese ciclo donde no hay, hay, no hay, no hay, no hay energía, pues sí, se sí, digamos que pierdes un poquito como esa generación de, de alertas durante ese tiempo. Ah, pero si nos avisa, si se desconectó, dice, este entró fuera de línea. Está en aquí ese dispositivo, está en... de hecho, cuando tú, y cuando tú entras en el app, Normalmente el producto sale a full color, tú lo ves a full color cuando está en línea. Y se pone en un color un poco más tenue cuando sale de línea automáticamente después de generar la alerta. Lo que te está diciendo con eso es, oiga, ¿el dispositivo se desconectó o no está en línea en este momento? Ok. Bueno, ¿y cuál es la política de garantía? ¿Yo tengo algún tipo de garantía? ¿Toda la garantía? Claro que sí. ¿Cuántos ¿Tienes meses? un año de garantía? Okay. ¿Tienes un año de garantía con nosotros, con la marca? Tú sabes pues es que nosotros comercializamos a través de, de las grandes superficies, tenemos productos en todas las tiendas o en las tiendas más importantes del país. También distribuimos directamente, eh, eh, pues digamos que a través de nuestra, de nuestra app y de nuestra página web, que ya, ya, está, ya está transaccional eh, y tienes un año de garantía por cualquier falla de fabricación de los productos. Adicional a eso tienes todo el soporte técnico eh, de la marca detrás de porque para darte soporte técnico no tienes que tener el año garantía. Si tú compraste tu producto hace dos años, hoy puedes pedir soporte técnico y lo tienes sin ningún problema, eh, porque al final lo que te decíamos, la, para la garantía sí hay un año, pero para soporte, pues básicamente lo tienes abierto desde que tengas productos BTI, casa inteligente. Bueno, y hay dos preguntas que han llegado. La primera es, ¿qué capacidad debe tener mi Wi-Fi para poder funcionar con estos, con estos productos? 5 megas es, es el plan mínimo. De hecho, hemos hecho pruebas con 2 megas y funciona muy bien por una razón importante. Y es con 2 megas, básicamente los dispositivos están conectados, pero por itinerancia no permanecen conectados todo el tiempo linkeando o enviando data, sino básicamente cuando tú entras a la aplicación o cuando generan o guardan datos. ¿sí? Entonces, digamos que el consumo de Wi-Fi es muy limpio. Eso es una, eso es una cosa súper importante también. Normalmente la domótica antiguamente consumía todo el tiempo. Todo el tiempo estaba conectada y digamos que transmitiendo datos y jalando datos todo el tiempo. Hoy la domótica te genera redes de Wi-Fi más limpias. Porque tú básicamente estás conectado a tu red, pero por itinerancia no gastas datos en un volumen exagerado. Entonces, con un plan de 2 megas eh, y tal vez 500, 500k de, de subida, puedes estar súper tranquilo. El consumo más alto de datos... Realmente es cuando accedes a las cámaras de seguridad eh, y en modo nocturno o en visión nocturna, que es cuando más consumo de energía se genera, eh, pues digamos que en las cámaras. Entonces, realmente eh, en las cámaras es cuando requieres un poquito más de ancho de banda. Eh, sin embargo, el sistema, como te decíamos, es súper limpio en data y tú puedes estar súper tranquilo que con un plan básico. De hecho, en tu celular, para tu celular, puedes hacerlo a través de datos eh, o a través de Wi-Fi. Y en datos el consumo... Eh, de la aplicación realmente también es muy, muy bajo. Porque lo que haces es, ingresas a la aplicación y empiezas a interactuar con cada dispositivo eh, eh, de acuerdo a, sales de la aplicación, dejas de consumir datos y te empiezan a llegar es, alertas de cada uno de los dispositivos de forma independiente. Ok. Bueno, y cuando vimos estos dispositivos en el lanzamiento de la semana pasada, siempre decían, oiga, las cámaras, por ejemplo, se ven bien, lo, ¿Los parlantes suenan bien? ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a ese tipo de, de usuarios que son un poco incrédulos? Bueno, no. Lo, lo más importante es decirles que trabajamos con última tecnología. Realmente en cámaras, eh, digamos que en cámaras web, traen, en cámaras IP, perdón, traemos Full HD. Todas nuestras cámaras son Full HD 1080, transmisión real. De hecho, puedes ajustar la calidad de imagen para reducir un poquito el ancho de banda, si quieres hacerlo por, por un tema Pero de data. ¿este streaming eh, se guarda o es solo streaming? Solo streaming. Okay. Solo streaming, de hecho, tú tienes la posibilidad de que ese streaming se guarde, eh, porque el dispositivo tiene cloud storage. Entonces, tú puedes grabar en, en ciertos modelos de cámaras, porque en este punto es importante aclararlo. Tenemos cámaras que tienen puerto microSD, SD. Eh, como esta, por ejemplo, que te está mostrando, Fernando, uh -huh. tiene puerto microSD, entonces tú haces grabación local, soporta 128 gigas de almacenamiento y tú puedes confirmar o, co o, o configurar para que grabes de forma continua o grabes cada vez que detecte movimiento. Entonces, esos dos puntos son importantes porque al final, si solo quieres que grabe cuando detecta movimiento, el uso de datos que vas a tener en la, en la microSD, pues va a ser más eficiente, ¿sí? Y adicional, dentro de la app tiene una función de Cloud Storage, la función de Cloud Storage tiene costo. Eh, eh, tú la activas, básicamente es un paquete mensual. Tú pagas, básicamente por datos, eh, y se guardan en la nube, bajo tu usuario y tu contraseña. Tú accedes bajo tu usuario y tu contraseña a las grabaciones que necesites y vas eliminando, digamos que, data para, eh, de acuerdo, a, para generar, digamos, grabación constante, si así lo quisieras hacer. Entonces, tenemos como ese doble módulo de grabación, pero también manejamos, por ejemplo, equipos, eh, como el que ahorita te salió ahí en la pantalla posterior, que es un DVR. Ajá. Eh, y que, ese, ese, por ejemplo, que ya es una tecnología diferente, porque ya aquí ya tú tienes cuatro cámaras eh, integradas a un dispositivo que tiene un disco duro integrado. Entonces, este DVR que tú tienes ahí en la parte posterior eh, es un DVR inalámbrico. Cada cámara se conecta a él de forma inalámbrica y él tiene un disco duro de una tela incorporado donde tú puedes almacenar localmente la información eh, para tener, digamos que muchísimo más tiempo de grabación. Aquí puedes tener, dependiendo de la configuración que le hagas, hasta 120 días de grabación, si así lo quisieras. Por ejemplo, por movimiento eh, o por horarios. Eh, si lo quieres hacer de forma continua, obviamente se reduce mucho más el tiempo, pero se puede, se puede configurar. Bueno, y Jesús Mikesh nos pregunta si las cámaras se acceden solo desde la aplicación o también puede acceder desde el computador. No. No se puede acceder solo desde la aplicación. Eso, eso fue una configuración importante que hicimos en el tema de computadores. Hay un tema, hay un tema de seguridad súper complejo de manejar. Uh -huh. eh, eh, entonces, básicamente, eh, por seguridad de la app, por toda la política de seguridad de que ofrecemos, eh, eh, lo puedes trabajar a través de aplicación eh, en tu teléfono celular o tablet, que es, digamos que el sistema más eficiente. En computadores no, porque cada producto te requeriría un plugin para conectarte y, y realmente termina siendo un poco ineficiente y complicada la, la domotización. Por eso lo hacemos a través de dispositivos móviles que al final pues tú llevas el dispositivo móvil en tu bolsillo a todo lado. Entonces llevas la domótica a todos lado. Ok, bueno y otra cosa que nos preguntaban es ¿estos dispositivos solo se venden en Colombia o hay algún plan para llevarlos a otros países? Venimos en un plan muy fuerte de expansión, eh, vamos a arrancar, digamos que eh, Estados Unidos es un punto súper importante para nosotros, Centroamérica, nosotros eh, estamos un poquito trabajando ya Perú, eh, algo en Chile también, eh, la idea es llevarlo a toda Latinoamérica, hay un tema un poquito de compatibilidad, sobre todo en el tema de conectores eléctricos, porque como tú sabes, por ejemplo Perú maneja un voltaje diferente, un tipo de clavija diferente, Chile otra… Eh, Brasil otra, eh, entonces estamos tratando un poquito de estandarizar esto, eh, sin embargo el plan fuerte que viene ahorita de expansión va a ser eh, Centroamérica y seguramente México y Estados Unidos, es, es como el plan importante para BTA y es a donde, donde estamos apuntando este año. Bueno, y dado que parten desde Colombia, me imagino que toda la documentación, los tutoriales están en español, ¿cierto? Claro que, claro. Sí. Claro que sí, ese es un punto súper importante porque... Nosotros vendemos colombiano para colombiano. Al final, eh, eh, es, es, es, es, es, un, es un manual técnico, pero un poquito cercano al usuario final. Eh, todo está completamente en español. Y no solo, no solo eso es una cosa súper importante, no solo, digamos, que el, el, el manual, sino el empaque. Para que la persona que lo compre o lo, o lo lleve, digamos, que tenga las características reales del producto en el empaque. Como te decíamos, un poquito, ¿dónde está la app? Características principales. Por ejemplo, los productos eléctricos, todos cuentan con certificación local para que, eh, digamos, que tú puedas instalarlos sin ninguna novedad eléctrica. Eh, eh, este que es un producto, por ejemplo, que te estaba mostrando, eh, Fernando, ahorita que es un producto genial porque no es solo este, es un ecosistema de seis productos diferentes para que tú hagas que la, la iluminación en tu casa sea inteligente. Si no quieres tener, si por ejemplo no tienes el bombillo normal, como el E27 normal, eh, sino que tienes plafones o, o iluminación LED, a través de este producto, pues tú puedes domotizar fácilmente eh, cualquier tipo de iluminación que tengas en tu casa. ¿Sí? Bueno, Ese también... fantástico. Y la última pregunta, cuando hablamos del de plan B, digamos que la aplicación no me está cargando. Yo tengo algún plan, por ejemplo, para usarlo desde el asistente de voz. Claro que sí, claro que sí. De hecho, desde el asistente de voz, tú enlazas la marca, tú entras por ejemplo a Google, enlazas BTA y automáticamente queda la, la conexión dispositivo, dispositivo asistente de voz para la configuración. Claro que sí, eh, eh, digamos que ese sistema itinerante también es súper bueno porque, digamos que la domótica y los asistentes de voz llegaron como al, tecnológicamente al mismo tiempo, es lo que yo siento, porque... Eh, eh, el asistente de voz hoy ya te permite generar realmente automatizaciones y generar un poquito cercanía a través de tu voz para hacer cosas más rápidas. Entonces, claro que sí, tú puedes utilizar tu, tu asistente de voz y tu producto de BTI Casa Inteligente sin necesidad de utilizar la app. ¿sí? Eh, sin embargo, con la app pues, puedes hacer otras configuraciones adicionales. Es un poquito más eso, las, las programaciones, eh, pero a través del asistente de voz puedes configurar cualquier tipo de rutina los productos inteligentes. Perfecto. Les agradezco muchísimo a ustedes dos y a BTA por acompañarnos y contarnos todo sobre los productos. Entonces, espero que estén muy bien. Felipe, muchas gracias. Y que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales, company en Facebook, Instagram y YouTube. O que visiten nuestra página de internet, bta.com. Y aquí claro, bienvenido te... siempre. Felipe, Pero... muchas gracias. Muchas gracias y, y a todos, muchas gracias y, y... Que estén súper súper bien. Perfecto, gracias a todos, que estén bien. Chao, chao. Gracias.